Residentes en el sector Ugamba de esta ciudad denunciaron este miércoles los constantes atropellos por miembros de la Dirección de Control de Drogas. Aseguran que constantemente mantiene en zozobra, agregando que reciben amenazas. De que ellos esa funda de droga a él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.